Tierra de chalana nace en el charco, recuerdos de niñez entre el lomo y Valterra, todo el verano entero con mi hermano Miguel y los hermanos Toño y Tero Argullando en la playa de la arena Junto al castillo de San José entre salinas Estaba abandonado Entre el volcán Chico y el muelle de Portonao. al aljibes llenas de cucarachas Siempre enamorando a las muchachas Nos hicimos mayores al calor del verano Bailábamos por la noche en verbenas, en fiestas ya no éramos niños con Jorge, Mingo, Peto, Lucho y Cuco, el Vento, Rillo nos tiramos del muelle de la tiñosa comíamos cualquier cosa en el pirata jugando al envite Tocando la guitarra en Yaiza o en Taiche Solo nos quedan bonitos recuerdos, pero dan para otro pregón, en las fiestas del barrio o de San Ginés. Miguel y yo lo volveremos a hacer otra vez. al aljibes llenas de cucarachas Siempre enamorando a las muchachas Lo pasamos muy bien en el pregón de la vieja Valterra Siempre es muy bonito volver.